residentes en el sector Vista al Valle en esa ciudad denuncian el mal estado de sus calles y a la vez solicitan sea más recurrente la recogida de desechos en la zona. Imagínense todo es un río, te parece el río Boba esto es una situación caótica para nosotros Aquí la basura la recoge mensual todos los meses pasa el camión y recoge una parte eh, respecto a la, a la calle tenemos un promedio de 20 años luchando por esta calle, la, esta es la, la calle de la parroquia de la Mercedes y vea la situación como está todavía. Esperando a sí mismo que, que quizá Ale ahora se escondura de nosotros y haga algo por nosotros aquí. Porque si no, si no lo logramos ahora ya nos no, olvidamos para siempre. Joan Cordero, NTN, su noticiero regional.